Un accidente doméstico puede ocasionar una herida que sangra. ¿Cómo actuar ante una hemorragia? Sienta o acuesta al herido. Aplica presión con una toalla o trozo de tela. La visión de la sangre asusta, pero es importante detener la hemorragia. Puedes utilizar pañuelos o servilletas de papel y apretar con fuerza en el punto que sangra. Intenta, en la medida de lo posible, evitar el contacto directo con la sangre, sobre todo si presentas heridas en tus manos o dedos. Puedes usar una bolsa como barrera para hacer presión. Mantén la presión hasta que ceda el sangrado. No levantes las gasas, pañuelos o tela para saber si ha parado el sangrado. Y si se empapa, coloca más gasas encima. Cuando pare el sangrado, envuelve la herida con una venda o gasa y aplica hielo durante 10 minutos. Siempre que sea posible, levanta la zona afectada por encima del nivel del corazón. En las heridas sucias producidas por caídas, es necesario retirar todos los restos de tierra con un lavado de arrastre, pero si hay algo clavado, no lo retires. También puedes usar una compresa femenina para detener una hemorragia, aplicando presión. Nunca hagas un torniquete, puedes causar lesiones de importancia. Si la herida es por cuchillo, aplica una toalla o gas humedecida alrededor y busca ayuda. No lo saques si está aún clavado. Ante una herida abdominal, acuesta al herido, tapa con toalla o gas humedecida la herida y busca ayuda sanitaria. Si la herida es en el pecho, no lo tumbes, recuéstalo sobre la espalda para que pueda respirar. Cubre la herida y busca ayuda sanitaria urgente.